Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un video sobre la parte laboral de Colombia. Colombia es un país muy hermoso, ustedes lo saben. Sin embargo, yo soy una persona tan sincera que admito que es un super país, pero admito también que hay defectos. Y estoy siempre para contarlos con mucha sinceridad en mis videos, a pesar de los insultos que voy a tener, no importa. Eh, resumiendo rápido, a todos les recomiendo venir a Colombia a trabajar o a trabajar en el mundo. Es una linda oportunidad de trabajar en otro país. Sin embargo, no todo es lindo y voy a contar seis cosas negativas para extranjeros o colombianos trabajar en Colombia. Aunque, claro, es un país muy hermoso, con gente muy buena, pero a veces hay cosas malas en el trabajo como en todos los países. Bueno, vamos a ver, a ver esas seis cosas. Primer punto negativo, los sueldos. Los colombianos trabajan mucho, son muy trabajadores. Sin embargo, a veces muchos trabajan 50 horas semanales para ganar ¿qué? Nada o no suficiente para tener una vida normal, bueno, normal, digo que hagan a veces sus lujos, pues sí, hay sueldos que son muy chiquitos, chiquitos, que el sueldo mínimo aquí son como 700 mil pesos, lo que vale más o menos a menos de 300 euros, que vale como 200 euros, lo que es muy chiquito y entonces eso es como triste, obviamente ah, felizmente nunca he trabajo trabajado en Colombia no ganando tan poquito pero me parece si triste esa realidad que uno trabaje tanto para recibir nada aparte de eso hay trabajos que no dan pensión ni salud y otros trabajos que no pagan eh, las horas extras entonces uno va a hacer más horas pero ganar un sueldo pequeño entonces eso sería el punto negativo número uno. Vamos a ver el segundo. Punto número dos que va relacionado con el número uno. Pues lo decía, pero lo vuelvo a decir, es que los colombianos son súper, pero mega trabajadores. Te trabajan 50 horas semana de 60. Te, se la pasan a veces en el transporte 50 horas y trabajan tanto y no tienen vida. Pero igual lo hacen porque son berracos, son guerreros, bueno, obviamente que no todos, como en todos los países, hay gente que obviamente muy conchuda, como dicen aquí en Colombia, o sea, floja, pero bueno, no estamos hablando de flojo, estamos hablando de los guerreros o las guerreras que trabajan harto, entonces si el colombiano en general, hombre y mujer, cuando digo el colombiano, no quiero ser machista, pero hablo de la gente colombiana, bueno, mejor, la gente colombiana, así si suena femenino, pues trabajan harto y y demasiado. En mi país, por ejemplo, son 35 horas semanales, lo que para ustedes sería, bueno, los, que, los colombianos, los colombianos como al mundo, pero para los colombianos 35 horas sería medio tiempo, ay, que es la mitad de mi trabajo, pero en realidad sería, ush, pero qué, 35 horas ya es suficiente para agotarme. Punto número 3 es que madrugan harto los colombianos, que sean los estudiantes o los trabajadores pues se si levantan la, la mayoría a las 5 o a las 4 y para ellos a las 4 es normal, en mi país a las 4 es el panadero, no sé, pero, pero a las 4 trabajar, o sea, despertar tan temprano para trabajar, o sea, no hay vida, bueno, sí hay vida, pero hay sueño, dormir es importante, la salud, por favor. Entonces, si el colombiano en general madruga hartísimo y, y conocen más la madrugada que la nochecera a veces. Por eso Kitania es un país que digamos los restaurantes y todo cierran temprano, no es como en España que un restaurante cierra a las 10 de la noche, bueno, a las 10 de la noche, perdón, a las 2 de la mañana. Bueno, entonces sí, el colombiano si sí, en general es muy madrugador y eso es lo que yo odio, yo odio yo, yo, madrugar, para mí levantarse a las 7 es madrugar, para un colombiano levantarse a las 7 es woosh, vas a dormir todo el día, pero no. En Francia sí, las horas de oficina es más a las 8, aquí es más como a las 7, 6 o estoy en los colegios a las 6, cosas así. Entonces es como súper, súper temprano, el colonel es muy madrugador. Punto número 5, que, eh, perdón, 4, que solo es para Bogotá. Número 4, el transporte. Bueno, solo para Bogotá, tal vez Medellín, aunque no sé, no conozco mucha gente de Medellín o tal vez Cali, pero tampoco conozco mucha gente de Cali. Pero el punto número 4 es que el colombiano, en Bogotá sobre todo, se transporta durante horas para ir al trabajo. O sea, a veces una hora, bueno una hora para ellos es nada, dos horas. En dos horas en Francia es la distancia casi de mi ciudad a París que son 300 y algo de kilómetros. Es decir, el, el colombiano se la pasa en el transporte que se llama el Transmineño en Bogotá. Bueno, el colombiano otra vez generalizando porque no todas las ciudades son así, pero la capital de, que tiene casi 10 millones de habitantes de Bogotá, pues mucho transporte, muchas horas, dos horas, puede ser dos horas y media, algunos viven tan lejos que yo, uy, pero ¿cómo soportan eso? Bueno, si fuera dos horas y ya, listo, pero son dos horas la ida, dos horas la vuelta, toda la semana. Y eso que trabajan mucho y estudian a veces al, al mismo tiempo, al final pues... No sé cómo hacen para ser tan, tan, tan, tan, tan buceros. Bueno, tengo otro adjetivo, pero se la pasan mucho en el transporte. Punto número 5, esta vez este es el 5, es que, bueno, eso no me concierne para nada. Pero en general, eh, las personas en Bogotá, bueno, para trabajar en Colombia, no en Bogotá, las empresas quieren gente joven con experiencia. Tienen gente de 25 años con ya 5 años de experiencia, pero qué bobadas, y si son jóvenes, ¿cómo van a tener la experiencia? En Francia empresa obviamente que también la experiencia, la experiencia es importante, pero muchos eh, terminan la maestría o la licenciatura, bueno el pregrado quiere decir, y ya de una vez que encuentran el trabajo. En son más de, bueno, no tiene experiencia, pues no lo necesitamos, pero ¿cómo carajo una persona va a tener experiencia si acaba de, de graduarse y además quiere un joven, entonces ¿para qué? es decir sí, ese sería el número 5, pero que no me concierne para nada y concierne más a los jóvenes, a mis estudiantes, por ejemplo. Punto número 6, las personas que te quieren humillar y que se hacen creer de lo mejor, de lo mejor, cuando son de lo peor, de lo peor. Bueno, eso puede existir en muchos países, pero me parece que Colombia es más que en mi país, Francia. Entonces, voy a contar por ejemplos, ejemplos, bueno, que pena ser redundante. Y entonces voy a empezar, por ejemplo, por ejemplo, cuando yo trabajaba en un colegio en Colombia, pasaba más en los colegios, que hay gente que se cree de, las, de lo mejor. Bueno, no solo en colegios, en universidades, universidades de Colombia es más tranquilo. Pero tenía un colegio, vivía, trabajaba en un colegio en Chía, cerca de Bogotá, y había un jefe de los profes, que decía, bueno, te hace una caraboa cuando te hablaba de su vida, pero... Es que yo estudié en Estados Unidos, yo hablo perfectamente francés e inglés, tengo dos maestrías en Estados Unidos, o sea, te hablaba de su vida y uno... Pero, ¿para qué me cuenta su... P -p -p vida y mierda? Bueno, qué pena por estas groserías, pero sí, el man se creía de lo mejor de lo mejor, o sea, del putas, como a veces dicen, se creía que era el dios de la arena cuando no era nada. Y entonces este que se hacía creer el mejor de lo mejor, ni hablaba bien mi idioma. O sea que tenía un nivel B1 por ahí, o sea, ni nivel, nivel ni tan elevado. Y él me quería humillar, a veces como hacer creer, bueno, tengo más diplomas que tú. Y él hablaba con mis estudiantes y decía, bueno, yo hablo perfecto francés, cuando no habla nada. Bueno, tampoco lo iba a decir a mis alumnos. Bueno, entonces sí, eso fue por ejemplo una experiencia en un colegio. Actualmente estoy trabajando en una universidad, entonces es mucho más tranquilo. Y también en la alianza francesa que es más tranquilo, pero en colegios, por ejemplo y me contaron otros amigos que no sé, en colegios o jefes o lo que sea, a veces les gusta como humillar como bueno, soy el jefe, tienes que hacer todo lo que te pida y, y la gente a veces felizmente se, se, se ponen más rebeldes pero a veces me parece que lastimosamente el colombiano en general es un poco, depende es grosero lo que decir, pero sumiso, no todos pero que, el je, el que muchos colombianos dejan demasiado a sus jefes tratarlos mal no o sea, es tu jefe, listo, pero nadie tiene que humillarte, una orden es una cosa humillarte es otra cosa, bueno, es decir, me parece que en Colombia hay muchos jefes que por ser jefes creen que pueden hacer lo que quieran, no, un jefe es el que te da órdenes pero órdenes que sirvan para algo, no para molestarte la vida entonces sí, eso sería como la número 6, tengo muchas anécdotas pero por lo menos conté la de este loco que estaba en mi colegio que me fui de este colegio, porque este colegio estaba muy loco, que todos tenían que tener uniforme, las mujeres tenían uniforme de los años 50, con una, una falda grande de Escocia, toda rara. Bueno, y, y los dueños de este colegio, por ser los jefes, están, se quedan como... Se hacen caras como, como en la edad media. Ven Titanic, la película Titanic. con están nación o sea, No, hay gente que te quiere humillar y que se cree de lo mejor cuando son bruticos y no tienen nada. Y como uno dice, el que menos tiene menos habla eh, menos tiene más habla y el que más tiene menos habla bueno esos fueron los 6 puntos negativos para trabajar en Colombia pero otra vez les recomiendo a todos trabajen en Colombia siempre es un muy chévere para vivir y para trabajar aunque para trabajar no es tan rozado como para ver la gente en la calle la gente es chévere todos son chéveres, pero en el trabajo a veces hay gente muy cansona como en todas partes ya no más entonces que vengan todos a Colombia que no se pongan bravos porque critique un poquito pero igual estoy muy feliz de trabajar aquí si no, no estaría aquí pero sigo aquí porque me gusta, aunque hay cosas negativas, pero ahora no trabajo en un lugar donde hay gente muy mala conmigo, entonces eso es lo bueno, vivo feliz y espero siga así, y espero que ustedes tengan una linda vida y un lindo día. Chao.